La combinación de poner data detrás para que lo podamos justificar el por qué esto es una buena inversión, junto con la tecnología donde todo lo haces a través del móvil y remueve todos esos obstáculos que te hacen procrastinar, porque estoy seguro que, vamos, eh, preguntas a cualquiera de tu entorno que quiera o que no, te dirá que sí que quiere porque quién no va a querer recibir un ingreso pasivo a final de mes, pero Nadie lo hace, o sea, poca gente lo hace, ¿no? Y ahora se ha democratizado bastante y cada vez hay más concepto de esto, pero sigue sin estar tan eh, tan abierto. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tenemos con nosotros a Pablo Gil, cofundador de Prop Hero, una startup australiana, ¿eh? que ahora, ahora entramos ahí, especializado en facilitar la inversión inmobiliaria, que bueno, que eso fue fundada en Australia en julio de 2021, pero hace poco ha vuelto a casa, ¿no? como decimos en el anuncio, ha vuelto a casa por Navidad, eh, porque Pablo eh, se ha venido a España, él es español, y han aterrizado Prop Hero en el mercado español. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Corti. Un placer estar por aquí. Nada, el placer es mío. Eh, conectamos y lo decíamos antes de, de grabar, eh, hace poco tuvimos por aquí a Goico, que era tu socio, en Growpro. ¿no? La aventura australiana comenzó ahí. Oye, cuéntanos un poco. Él nos contó la historia ¿no? de, de cómo fuiste a Australia, pero si quieres, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo acaso en Australia? Empiezas ese negocio con Goico y luego ya lo conectaremos con, con la etapa actual. Pues sí, la verdad es que a ver, Goico y yo llevamos ni más ni menos que 34 años juntos, eh, desde los tres años en el cole. O sea, es de las personas con las que hemos pasado por todas las fases. Mejores amigos, peores enemigos, nos hemos pegado puñetazo limpio. O sea, pues supongo que todas las baterías las contaría Goico. Y, y nada, íntimo amigo mío, es de hecho padrino de una de mis hijas y, y vamos, es, es como un hermano para mí. Entonces, eh, con Goico nos fuimos a Australia. En el 2012 llegó él y yo en el 2013. Y fuimos con la idea de emprender. Y al final es algo que siempre hemos tenido y yo soy de, de los que piensan la vida que te arrepientes de lo que no haces. Y, y afortunadamente hicimos he muchas cosas precisamente por no pensarlas mucho. Y fíjate que de background, yo soy ingeniero de caminos. Al final analítico soy y los números me dan mucho. Pero, pero a la hora de hacer las cosas, si lo piensas mucho, eh, lo ves todo complicado. Entonces, hay muchas veces que lanzarse al vacío y decir, bueno, pues, eh, a por todas. Entonces, nos fuimos a Australia. ¿Y por qué Australia? Que yo no sé si os lo conté, yo me repito y lo, lo hago breve para no entrar mucho ahí, pero básicamente yo hice un intercambio con la, con la carrera en, en Melbourne y hice, fui a acabar la carrera allí y la verdad es que fue un país que me, me cautivó desde el principio, dije aquí, claro, es un país todavía, hay tantas cosas por hacer, es un país nuevo, es un país eh, muy rico, tiene muchos recursos, poca población, entonces... Eh, todo muy, funcionaba muy bien y, y me dije ahí mismo, bueno, cuando, en cuanto firme el proyecto de fin de firme carrera, me vuelvo como sea. Entonces no fue tal cual así, eh, acabé estando dos años y medio, tres en España más y ya me a, nos volvimos a Australia y yo con yo, como siempre íbamos hablando de montar esto, montar lo otro, y una estas me dijo, oye, vale, sabes qué? que yo me pía los vuelos. Yo en aquel momento estaba con la que es ahora mi mujer que eh, yo no puedo ir de la a la mañana, espérate que lo consulte y que, que pida la aprobación de, de la que yo la Big Boss, eh, que es mi mujer y que al final ha sido mi mayor apoyo eh, en toda esta, toda esta aventura y sigue siéndolo. Entonces yo no pude irme directamente, pero bueno, a los tres meses aparecí ahí. Y aún me acuerdo cuando llegué y a Oiko me lo vi hundido. O sea, hundido ahí, claro, llevaba tres meses solo ahí y es muy duro el emprendimiento. Al final gente no se da cuenta lo solitario que es. Entonces, claro, él había ido al principio muy solo. Entonces, nada, llegué ya ahí, ya con dos. la, la, la dinámica siempre, siempre era muy distinta. Entonces, nada, pues, ahí empezamos montando distintas cosas, pues, eh, compra-venta de motos, eh, no ya a importar unas payas sin montar el padel, varias cosas. Y entonces, acabamos dando con Growpro, eh, que al principio era Growpro Australia, luego transformó a Growpro Experience. Toda historias historia nos ponemos entender, que Goico ya ha hablado mucho de ello, pero vamos, yo estuve, eh, estuvimos llevando Goico y yo la empresa, yo estaba como CEO eh, y hasta, el, hasta que saltó el COVID, ahí hubo, bueno, pues, una, como os podéis imaginar, eh, se, fue, se, fue, se vio bastante afectado el negocio y a mí además me pilló que yo me, me tuve que volver a Australia. Yo al final, yo soy español, pero también soy australiano, yo, al final tengo la doble nacionalidad. Y, y tuve la suerte de poder volverme cuando aquí estaba todo encerrado. y Claro, yo estaba con dos hijos en casa, mi mujer sin trabajar, que es más workaholic que yo incluso, eh, y volviéndose a lo que digo, vamos a Australia, te incorporas a tu trabajo que estaba ya de baja y, y luego ya pues volveremos pensando que el COVID duraría tres o cuatro meses. Y claro, tres o cuatro meses, acabaron siendo nueve, diez, y llegó un momento que claro, yo estaba como feo de la empresa a distancia con todo el equipo directivo en España. Pues llegó un momento que no era sostenible y, y tuve la suerte de que pude salir, porque al final la empresa también pues, eh, de, podía depender mucho de mí, ¿no? Y afortunadamente me pude salir, eh, se quedó Pérez, que es el, eh, es el tercer socio, bueno, ya no está tampoco, pero eh, era el tercer socio, se quedó como de la empresa, y yo me salí pensando, me voy a pegar seis meses o un año sabáticos, y, y no tenía pensado trabajar, digo ya cuando vuelva a España ya me plantearé algo. Y esos seis meses, un año, me duraron uno o dos meses, en los que pues, yo soy bastante inquieto y al final además tengo mucha energía y, claro, yo, también mi mujer y mi casa se iban volviendo locos ahí para localizar en, en alguna parte porque si no aquí nos vamos a volver todos locos eh, con tanto movimiento para arriba y para abajo. Entonces, yo iba haciendo mucho networking, iba hablando con gente y además vivía yo en, en Sydney, en un lugar que es un paraíso que se llama Bondi, que es como un pueblecito pesquero en, en, la, en la propia ciudad, ¿no? Y es un lugar donde se juntan, pues muchos expatriados mucha gente que, que pues tiene tienen muy bueno, mucha gente muy brillante y, y además hay mucho dinero pues de inversores o sea, la mayoría de los eh, fondos de capital riesgo en, en Australia están allí viven allí y es una comunidad eh, muy judía en los eastern suburbs eh, son todos los que tienen los venture capitals y entonces se junta la, la chispa perfecta en la que se junta mucho potencial founder con mucho acceso a capital ¿no? y ahí es donde es una de esas eh, walk chats que lo llamo yo, en las charlas que nos íbamos dando eh, con distinta gente. Uno de ellos fue Michael, que es mi socio actual en Prop Hero, que la verdad es que es un tío que es brillante. O sea, yo lo llamo y me matará cuando me escuche. Le llamo el tío matemático genio, loco. Es brillante de cabeza, aparte profesionalmente. El tío era con 32 años, era socio en McKinsey. O sea, hay en Australia, en Sydney. Muy, no, no, es muy brillante el tío, muy, muy bestia. Y, y me vino con unos modelos de datos, para analizar dónde eran las mejores inversiones en Australia en aquel entonces. Uh -huh. eh, y yo había estado invirtiendo en inmobiliario en paralelo, eh, a medio, cuando iba montando Growbro, pues cada que tenía algo de ahorros, pues iba invirtiendo en inmobiliario porque siempre lo he visto como una forma de empezar a generar eh, ese passive income que me permita... Claro, yo como, como emprendedor, pues, estás expuesto al riesgo, ¿no? O sea, yo creo que el emprendedor y riesgo van de la mano. Entonces, claro, pero cuando ya empiezas a tener, pues, un hijo, dos hijos, y ahora tengo cuatro hijos. Entonces, claro, pues, eh, llega un momento que vas pensando en, oye, si no, puedo, eh, si no ingreso o mi mujer, tal, lo que sea, ¿cómo voy a pagar, no? Todo. Y yo lo iba viendo con, con el inmobiliario, me servía mucho eh, ir generando este passive income. Entonces, yo a él, incluso antes de progio yo le convencé. oye, mira, yo he hecho estas inversiones, manía perfectas, ¿por qué no las haces tú? Que encima ganas infinito más que yo ahí en tu, en tu empresa, ¿no? Y él fue, la primera inversión que hizo, la hizo empujada un poco por mí. Entonces, una de estas que he hablado, me dijo, mira, Valdo, he creado estos modelos de datos. y Es que me ha pasado el análisis que hacía. Yo, una cosa que siempre digo con Product es, podemos fallar en el marketing, podemos fallar en las operaciones, podemos fallar. En lo que no podemos fallar es en el producto inmobiliario que se compra a nuestro cliente. Porque en eso sí que es, es algo a largo plazo y es algo que se está jugando la gente mucho dinero. Y, y claro, cuando veo estos análisis que, que vienen hechos por un tío que es brillante, y aparte ahora ya el equipo y la tecnología detrás y todo, claro, digo, esto es el perfecto, claro, yo soy el, el, el, el, el perfecto modelo que yo necesitaba como cliente. Entonces, se juntó con que me gustaba claro. la o economía, sea, el, el producto. Eh, me apasiona también el tema de la inversión. Yo es algo que siempre me ha gustado mucho hablar de, de inversión. En el mundo anglosajón se habla mucho de dinero y de inversión. Mientras que en España siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Ahora ya se ha, se ha abierto mucho más. Sí. Yo recuerdo en casa, era, oye, no de dinero, no seas pesado, no sé cuántos. ¿Y ¿Cómo voy a aprender de cómo funciona la vida, no? Eh, total, que se juntaron una serie de factores y eh, acabamos, pues, fundando Proof Hero. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso de un mesecito, estar poniendo todas las cartas encima de la mesa. Eh, éramos amigos desde hace cuatro, o cinco años, Michael y yo. Y yo me acuerdo cuando dije a mi mujer que estaba pensando empezar esto con Michael, lo primero que me dijo es, Habló ¿con Michael? Claro, ¿por qué? Porque como todo genio loco, claro, déjalo correr, o sea, yo le llamo, de, de muchas formas, una de las... este es como Napoleón, bajito, mandón, tira para adelante, o sea, es un tío, pero es una pasada, o sea, yo he aprendido, me ha complementado muchísimo, yo en GloPro una de las cosas que siempre he echado de menos es esa cantidad de procesos de governance, de cómo llevar una empresa al siguiente nivel perfectamente llevado, y lo que le faltaba era la realidad de los negocios. O sea, al final, yo, yo, uno de los mayores challenges ha sido hacerle ver que una startup no es nada como la de o sea, Dos más dos no son cuatro. Eso, ya veremos lo que son. Y esta ha sido una de las mayores batallas que hemos Pero... tenido, Mike. Ha sido cómo conseguir eh, hacerle ver que las cosas pues, llevan su tiempo, hay que tener paciencia, hay que ser optimista en pedernillo, da igual que cometamos mil errores. De hecho, si no estamos cometiendo mil errores, algo mal estamos haciendo. O sea... <risa> Y esta realidad, él, claro, venía de un mundo McKinsey donde todo es perfecto y todo es by the book. Y además tiene claro. dinero. Y digo, tío, pues esto es todo lo contrario. Eh, entonces, ha sido el mayor challenge que he tenido a día de hoy con Pro Hero, siempre lo digo, y fíjate que hemos tenido millones, ha sido gestionar la relación entre Michael y yo. Para mí ha sido claro. lo que más me ha costado y a, a su vez creo que es la mayor virtud y el mayor potencial que tiene Pro Hero, Es tener ahí, eh, y aparte ahora el equipo ya que tenemos. Bueno, es, al final es como, como estas relaciones, ¿no? Donde, donde es tan distinto que, que te aportas mucho el uno al otro, ¿no? Por, por, por ese punto de vista distinto, eh, pero se hace la magia cuando consigues eso y que funcione, ¿no? Eso es eh, distintos puntos. Por, por lo que vos, has dicho, Pablo. Fíjate que no, Yo no diría totalmente opuestos, al revés. De hecho, somos muy complementarios, pero inicialmente cuando nos planteamos, unas razones también porque Mike, mi, mi mujer al final acaba siendo, Yo, yo diría que mi, mi Coach, advisor, estratégica, estrategia, como lo quieras llamar, de, de vida y de todo. Y cada decisión, aparte, que a ella le afecta mucho, ¿quién va a ser mi socio? Ya, oico lo sufrió, que, que vamos, que, que le quiere como con locura, pero lo sufrió en las carreras también, como socio mío que era en GroPro. y también le va a tocar a, a Michael. Y, y entonces, Aquí es una persona muy insistente, muy de estos de, pues eso, como decía antes, como Napoleón, ¿no? De estos que manda bajito francés ahí, que manda a tope. Y él es francés, australiano también. Eh, y entonces, los dos podíamos ser vistos al principio como muy, pues, coño, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si los dos? O sea, yo venía a ser CEO, él también, pues, la idea inicial era suya. Entonces, también igual con la idea pues, de ser el CEO único. Y al final, los dos somos coceos pero nos dividimos mucho en lo que se iba a encargar cada uno. Y fíjate que yo en Growpro llevaba más la parte que él lleva ahora en Prop Hero y yo hago más de lo que, de, pues, un poco la posición de, de, de, de Goico que era ahora, que es de mucho más yo toda la parte de revenue ¿no? y, de, de, de, y de growth, mientras que él se encarga de operaciones y tech. Y esto nos lo dividimos claramente y, y nos está funcionando muy bien de momento. O sea... Que todo con mucho trabajo, ¿eh? que esto hay que, que, que seguir hablando y comunicándonos constantemente. Y pasa como las relaciones que decíamos antes: que cuando ves a la típica persona pareja mayor ahí, de ancianitos que se, todavía andan de la mano, que se quieren mucho. Y la gente dice: ¿Cuánto amor? Y yo: ¿Cuánto amor no? ¿Cuánto claro. trabajo? <ríe> o sea, hay mucho trabajo detrás. Es lo mismo, las relaciones de pareja, de, de socios puede ser la mayor virtud y a la, y a la vez lo que mata a las empresas, ¿no? Yo siempre digo que dos cosas que matan a las empresas, uno es el cash, que todos lo sabemos, la caja, y la otra la relación de, de socios. Yo he visto cantidad de, de, de startups fallidas porque los socios no se ponen de acuerdo, los founders, uno tira para un lado, otro tira para otro lado, y es, es que es básica la comunidad. Eso es, es complicado. Eh, con lo que comentabas un poquito de cómo surge la idea, al final, Prop Hero, eh integra estos modelos matemáticos ¿no? que, que, que te traía eh, Michael, eh, lo, ¿os dais cuenta? O sea, ¿Cómo es ese paso? Desde que, que, que Michael viene con, con estos modelos y te dice, joder, esto, esto, ¿esto como mola? Hasta que dices, oye, aquí hay un negocio y, y, y ¿qué es exactamente ProGiro como negocio? Pues tío, yo lo que, o sea, ProGiro al final quiere ser la plataforma que ayude a crear y gestionar el patrimonio inmobiliario de los consumidores. Lo que nos damos cuenta es que la mayoría de, inicialmente pensando que el cliente tipo sería nuestro entorno, que luego nos damos cuenta que es un, un cliente mucho más amplio, pero el entorno de, de el típico pues, profesional que ya lleva unos años trabajando, que le ha ido bien y tiene sus ahorros, y no tiene ni idea de cómo gestionar sus finanzas. Y esto le pasa a la gran mayoría. O sea, la gente no sabe cómo gestionar sus finanzas y, y menos cómo entrar en el sector, en, en, cómo invertir en inmobiliario. ¿Por qué? porque no es como quien se compra unas acciones en la bolsa y pone 1.000, 2.000, 5.000, que oye, que es pasta, pero ya aquí el desembolso es mayor. Entonces, ya de entrada asusta. Luego, los payers que hay actuales, pues, no te fías de ellos. Eh, de, de, de normal, pues, si quieres invertir en inmobiliario, acabas invirtiendo donde vives cerca o algo y fiándote del agente de, de turno, del de, de, de, de, de, de, de, de API de turno, que muchas veces no va a ir con tus intereses, ¿no? No va a ir a favor de tus intereses. Entonces,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 Y para la mejor manera de validarlo es conseguir las primeras ventas. Y esto es, al principio, decir, oye, si sí, vas a Family Friends, en torno y dices, mira, tengo esto, sé que tú has querido estar invirtiendo, tengo ahora, pues, un backup mucho más potente para seguir de lo que es tu zona y que confíen en ti al principio. Y así es como vas rompiendo el hielo. Eh, lo primero se acaba siendo, pero luego es muy snowball effect, ¿no? Uno te trae otro, otro, otro. Las referencias son, vamos, digamos, casi de las referencias. Al principio, igual que nos pasaba en GrowPro, en los dos primeros años no teníamos ni marketing y luego ya era todo referencias. Pues aquí un al principio era todo referencias y luego ya pues vamos metiéndole con las distintas palancas de, de crecimiento también. Bueno, eh, en estas primeras ventas que hacíais, eh, ¿ya teníais el producto construido o, o era un poco aplicar ese, esos modelos sobre datos? Es decir, ¿cómo pasáis de, de, pues de la idea al primer MVP cuando os dais cuenta que hay que construir tecnología? Nosotros... Eh, Sí, lo de fake it till you make it, esta, esta frase la tienes que tener ahí eh, también como emprendedor. Tienes que ser un creyente y un optimista empedernido. ¿no? O sea, al final tienes que vender una ilusión, pero, pero muy basada en, en hechos. Al final vuelvo lo mismo de antes. Nosotros ya no estamos vendiendo un e-commerce que te vende algo que te cuesta 20 euros y no te gusta. No, no, la gente está metiendo muchos ahorros y está creyendo mucho en ti. Y lo que más vale en esta vida es tu reputación. O sea, tú no puedes ser eh, este concepto de. Que, que, que, que se oye, ¿no? Todavía en día, hoy en día le he colocado esto a esta persona. Es que esto, es, vamos, no sé cómo le cabe a la, a la gente, ¿no? En la cabeza. Entonces, y además que es una responsabilidad muy grande en, en nosotros también y somos los primeros que, las primeras inversiones que hacíamos, bueno, es que hasta que dábamos el sí venga el trigger tal, perdíamos muchas por, por lentos y al final tenía un momento que tienes que ir un poco más rápido, pero siempre estábamos muy, eh, pues muy basados en bueno, aseguramos de que la inversión era, era buena, ¿no? Entonces, la parte tecnológica, al principio hubo y sigue habiendo todavía mucha, eh, mucha tecnología con low-code solutions, pues al principio utilizábamos Bubble, utilizábamos Airtable eh, y teníamos muchas que, sin ser eh, y podías eh, apañarte, pero fue gracioso porque el que es nuestro CTO ahora, que también es un, un genio, es un pedazo crack el tío, eh, es, un, es un tío aparte que, eso es una, un tío muy, muy brillante, que ma, con bastante más experiencia que nosotros, tiene 47 años y, y es un tío que ha sido CEO de empresas tecnológicas muy pepino. Me acuerdo que entró porque fue cliente y al ser cliente de repente dijo, oye, aquí me haya dicho que haya tecnología y yo que soy de tecnología estoy viendo que aquí es un airtable, es un tal... Y, y, y fuimos muy transparentes y dijimos, sí, ¿qué te crees, tío? Que desde el día uno voy a tener la tecnología, si tú como buen tecnológico que eres, sabes que la tecnología siempre va por detrás de, de, del negocio. Entonces, tienes que ir probando y luego se va eh, enganchando la tecnología hasta que llega un momento que la tecnología ya es la que tira. Pero de ahí a que pasa eso, nosotros no estamos ni todavía ahí. ¿eh? O sea, estamos siempre compaginando, eh, vamos más rápido siempre desde la parte de negocio y vamos probando cosas y luego ya viene, el llamo yo, el caballo de Troya y luego viene, <risa> vienen a poner orden. Y, y entonces él entró como cliente, y nos, pues eso, intentamos, empezamos colaborando con, con su empresa tecnológica anterior Para eh, eh, ayudarnos con el tema de desarrollo Y llegó un momento que es que el proyecto le encantaba también Le encantaba el real estate, le ve, veía el potencial del proyecto Y dijo, oye, me uno a vosotros Entonces fue un proceso ahí de, de conseguir meterle Pero sí, efectivamente al principio era tirando de, de las eh, soluciones que había Y a día de hoy seguimos probando con muchas soluciones no-code eh, lo, O low-code, eh, al final siempre me digo Pero vamos, estas soluciones low-code no uh -huh para ir probando hasta que validamos el... y luego ya nos metemos con full code para escalarlo a tope. Tiene todo sentido. Eh, ¿y, ¿Y qué datos? Porque entiendo que aparte de la propuesta de valor y valor diferencial ¿no? que tiene PropGiro, por lo que decías, es eh, que tenéis esos modelos que analizan un mogollón de datos para saber cuáles son la, las inversiones inmobiliarias buenas. Eh, ¿Qué tipo de datos cogéis? ¿Cómo los sacáis? ¿Cómo funciona toda esa parte de data que es tan interesante? funciona distinto en, en distintos países, ¿eh? Y de nuevo, aquí, o sea, el que lleva también toda la parte más de data es mi socio Michael y hay una cosa que siempre dices y es que la data en sí es, es un commodity, está disponible para todo el mundo, ¿eh? Es cómo la trabajas y cómo la analizas para sacar las conclusiones, ¿no? Y cómo haces ese, ese mix. Entonces, pues, en Australia lo sacamos de, de, de seis diferentes eh, sources, pues, te puedo decir los nombres, pero vamos, no te sonará ninguna porque son de, de Australia eh, y de nuevo, esos análisis que hacemos y también, yo soy muy pragmático y muy, muy transparente con lo, con, con lo que decimos, este es el análisis que propio ha hecho que retorna unos buenos y, y en Australia ya tenemos más eh, track record y podemos ver cuánto hemos superado al mercado que es una de las cosas que vamos midiendo constantemente pero no quiere decir que sean los únicos sitios donde se pueda invertir o sea, al final el sector de, de, de la inversión inmobiliaria es que es infinito, es que no te lo acabas. O sea, y ya no solamente en Australia o en España, en, en, a nivel mundial. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizamos, eh, pues aquí en España sacamos información de brain de Idealista, de distintas eh, fuentes que ya te proveen los datos, las trabajamos y entonces elegimos las zonas donde nosotros hemos analizado que tiene mayor potencial de crecimiento o mayor liquidez de venta, mayor liquidez de, de renta. O sea, hay distintos factores que analizamos que, personalmente, yo no me meto al detalle de los modelos de datos. O sea, no te sabría decir, no, yo no te lo sabría decir. Yo también, yo me centro en lo que me debe centrar porque, si no, no avanzamos, ¿no? Entonces, yo estoy mucho más en conseguir el growth. Pero si quieres que te hagas una sesión de modelos de datos, yo invito a que Michael un día y te habla de data. Pero vamos, con el que vas y, y aparte, él eh, le encanta. Pero, vamos. Una vez elegimos esas zonas, ya invertimos muy, eh, muy fuerte en esas zonas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos acceso a mejor producto, porque es un producto muy local. O sea, una cosa que también aprendes con el real estate es que es ultra local. O sea, para ser experto en una zona, bueno, nosotros acabamos trabajando con partners locales también que nos permiten ser expertos en esa zona. Si no, no nunca llegas a serlo. O sea, ese, ese conocimiento que han adquirido durante 20, 30 años, la data no te lo, no te lo, no te lo sustituye. Data te lleva a un 80-90% de, de accuracy, de, de, de fiabilidad, pero luego hay una componente final en la de que ¿por qué este edificio es bueno y este trono, porque este tiene quizá inquilinos que no son buenos y este inquilinos que son buenos por ser muy, muy cortés. Eh, entonces, pues eso te lo acaba diciendo muchas veces el API local. Entonces, nosotros trabajamos mucho con partners locales, eh, no solo API, sino también los reformistas uh -huh. eh, locales en la zona, que al final tienen pues ya conocimiento. Y, y, y sí, no te pueden escalar y hacer 100 proyectos, pero acabas teniendo 50 o 30 o 20 que te hacen 2, 5 o 10 proyectos. Entonces, este es el modelo de es el ecosistema ese que conecta con todos los partners. Uh -huh. Nosotros in-house, al margen de los modelos de datos y operaciones y ventas, y la tecnología, lo demás lo van haciendo los partners. Vale, perfecto. ¿Y, y cómo funciona el modelo de, de negocio? ¿no? Es decir, si yo co como usuario de PropHero, yo quiero, quiero invertir, voy a Prop Hero, primero lo puedo entiendo, usar en la web, eh, ¿cómo funciona toda esa parte? Y luego, ¿cómo ganáis dinero? Nosotros, el, el modelo de negocio es muy sencillo, nosotros cobramos por cada propiedad que le... O sea, es, son varios el modelo de negocio. El modelo transaccional es el que cobramos por cada propiedad que compramos al cliente. Luego, tenemos el modelo más recurrente, que es el del ecosistema, en el que vamos cobrando de cada partner que conecta en el sistema. Entonces, es un negocio, eh, bueno, tanto transaccional como más de, de recurrencia. Luego, ¿cómo acceden nuestros clientes a la plataforma? Inicialmente empezamos con un modelo más y seguimos siendo un modelo B2C en el que, pues, a base de referencias o a base de marketing, no se conocen, entra en la web, ven el tipo de producto que ofrecemos, eh, pueden eh, pueden eh, reservar un, un, una llamada con una persona del equipo de ventas que le explica más en detalle el proceso y luego hace el engagement y, y conecta con nosotros, ¿vale? Esto es hasta uh -huh. ahora. Ahora, ¿cómo va evolucionando la plataforma? Va evolucionando hacia dos vías. Una en la que empezamos a tener clientes más institucionales que quieren aumentar... Su, eh, su portfolio y nosotros les proveemos de ese producto, porque ellos la forma que tienen de, de comprar ese producto es ir al, a los bancos, la, las, eh, las carteras que han hecho esta de HipoGesay y todo esto, y les compran grandes carteras. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos haciendo ese trabajo de chinos de ir más uno a uno. Entonces, les, la rentabilidad nuestra acaba siendo mejor y ellos complementan su cartera con nosotros. Entonces, esto es una forma que estamos evolucionando, y luego la otra que estamos evolucionando es hacia. Un modelo en el que ya el cliente se descarga la aplicación directamente, trastea a través de la aplicación, va viendo y va generando ese, ese FOMO a través de la aplicación y acaba decidiendo, eh, bueno, pues voy a dar el paso, eh, hago la, el, el engagement con vosotros y ya me empiezo a crear el patrimonio inmobiliario con vosotros. Vale, perfecto. ¿Y cu cuál es la inversión mínima que, que gestionáis? La inversión suele ser más o menos, aquí en España, ¿vale? Te hablo de, más de España porque es, es otras dimensiones. En España, la inversión suele estar entre 75 y mil euros de inversión total. Uh -huh. Y esto incluye eh, compra, eh, eh, impuestos, fees, reformas si hiciera falta. Entonces, esta es la inversión total. Y luego está, una, o sea, dependiendo de lo que te financies. O sea, hay clientes nuestros que si financian, 80, 90%, 100% prácticamente, lo normal para inversiones es que te financian el 60% y vas jugando. Entonces el ticket, hay que todos los clientes que han comprado casas desde 20.000 euros, o sea, con inversión total. Y, y se la compra entera, ¿eh? no es fraccionada, uh -huh. se la compra la, la, la unidad es entera para ellos y te diría que la media está más, eh, una vez se financian, en torno a 40 o 45.000 euros. Vale, perfecto. Y luego... Te, te hago preguntas por, por, por acabar de entenderlo, ¿no? Es decir, yo imagino me compro, mañana voy a giro digo, venga, una inversión, 60, 70, 80 mil euros, me compro un, un, un piso. ¿Vosotros gestionéis todo? Es decir, una vez que hago la compra, eh, luego gestioné la reforma hasta que se genera el, el alquiler, ¿toda esa parte también la gestiones hasta el final? Sí, o sea, fíjate que nosotros al final estamos queriendo que el real estate sea como quien se compra acciones de, de, de la bolsa. O sea, tú te lo compras online, y te olvidas, te estás comprándote un producto financiero. Vale, vale, de vale. De rentabilidad en alquiler. Pues sí, nosotros nos encargamos de todo, hasta el punto que lo más interesante de propio acaba siendo esa plataforma en la que tú vas gestionando tu patrimonio inmobiliario con la plataforma y te va dando eh, esas recomendaciones para ir creciendo tu patrimonio de forma pasiva. Es decir, Corti, tú estarás haciendo casi llegará un momento que vale, igual el primer paso sí es que lo tienes <risa> que dar tú, pero luego todo te irá viniendo de forma pasiva. Corti, de repente esta propiedad que tienes ya ha en valor porque vamos conectando con las uh -huh. eh, tasadoras o con las valoraciones. Ya digo, en Australia tampoco has desarrollado y sí que conectamos online vía API y, y te va diciendo live, que no cambia diario, ¿eh? Pero bueno, más o menos uh -huh. vas viendo las actualizaciones cada mes de cuánto ha incrementado o disminuido el valor de tu propiedad. Cuando a medida que va incrementando y le has ganado tanto valor, pues puedes refinanciar, coger esa parte y comprarte la siguiente casa. Y todo eso te irá midiendo recomendaciones para que te vayas pudiendo comprar la siguiente sin poner necesariamente dinero extra. Lo mismo con la financiación. Corti, podrías refinanciar de tu propiedad y eh, apretar aquí un clic y te la refinanciaremos. Entonces, todas estas cosas eh, que, que se convierta, como el que compra fondos indexados y el, su dinero lo va moviendo sin, con, con robo-advisors, pues, algo parecido con el real estate y de manera global. porque Ahora mismo, pues vuelvo a lo de antes, la gente que invierte está acostumbrada a invertir localmente donde uh -huh. vive, ahora ya se están atreviendo, gracias a modelos como el de Propio, a invertir fuera de su eh, radioactuación y luego el siguiente paso es, ¿por qué no fuera de tu país? Y esto es lo que nosotros queremos acabar siendo. O sea, donde puedas tener un portfolio diversificado de, de propiedades, obviamente todos nos encargamos desde la búsqueda, la compra, eh, por la compra hay un proceso de gestión también, hay está eh, de papeleo y de notaría y todo, y luego en la reforma si la hubiera y en la gestión del alquiler también. Es que eso es la bomba. Fíjate, yo eso no lo había entendido eh, de, de primeras también, pero eso es buenísimo. Me ha encantado la imagen de, pues pues como cuando estás en la aplicación eh, de móvil comprando acciones, que hay alguna vez sí que lo haces, o estás por ahí, oye, noticia en su día, Tesla, tal, y compras al momento casi con el FOMO. O sea, bueno, aquí no vas a tener, bueno, el nivel de FOMO seguramente sea distinto, porque la inversión es mayor, pero pero entiendo, solo estoy, estoy en la playa, se veo una casa que me gusta, tengo el dinero y, y le doy a... Corti te sorprenderá que al final todo es relativo, ¿no? O sea, sí que es verdad que es más dinero, es más inversión, pero no, no tiene que ser más inversión para todo claro. el mundo y luego la primera te cuesta más, pero es que hay, cuando ya te has ido creando un patrimonio se, se, se va haciendo bastante exponencial la, la, la, la posibilidad que puede de, de comprarte otras propiedades, porque al final llega un momento que se pagan prácticamente... Con las otras propiedades. Entonces llega un momento que no tienes ni que poner dinero, llegará el momento que pondrás menos que para comprarte acciones, pero te estarás comprando una casa, Qué bueno. porque lo compras directamente refinanciado con las otras propiedades. Entonces, esto es lo que sí que es verdad. Vamos, yo como, como inversor, inversor que soy también, es que es, el pedazo, es un pedazo de, proyect, de, de, de producto, que no existe tampoco ahí algo que te permita ir creando de forma pasiva ese patrimonio. ¿no? Sí que hay muchas empresas, o hay cada vez más empresas de esas que te ayudan a hacer el personal shopper, ¿no? Sí. Que eso es una de las partes que propio hace. propio al final te acaba encontrando, eh, buscando y encontrando la, la, la, las, las mejores propiedades de inversión. Que, que de nuevo, que el personal super muchas veces se dedica a su área que conoce. Que no tiene por qué ser la mejor. ¿Vale? O sea, que ahí también hay un poco de diferenciación. Pero la gran diferenciación está en esa tecnología que de nuevo, eh, no estamos todavía ahí. Tardaremos tranquilamente medio año, un año, dos años sin llegar, pero mientras tanto vamos aprendiendo sobre todo el modelo y todo el, el recorrido para ir mejorando también que, que es lo que hace falta para que la tecnología funcione mejor. Claro. Oye, pero, y luego por entender el modelo de, cada claro, de ahora, ahora me encaja todo mejor, es decir, hay ese fee por cuando compráis un, un piso, pero claro, luego sí que hay un, una gestión del alquiler, y una gestión de cosas, que ahí hay unos, unos porcentajes, bueno, era porcentaje, entiendo, de... Sí, la comisión que nos llevamos de cada uno, de, y de nuevo, ¿eh? cuando lanzamos ni nos llevamos comisión, porque al principio es todo service first, money second. Yo siempre digo, primero demos un buen servicio asegurémonos de que no fallamos y luego ya monetizaremos. Y aparte, para eso también tenemos los inversores que tenemos que y tenemos eh, fondos que nos han venido de los inversores para poder ir probando y aprendiendo este modelo hasta que lo podamos luego monetizar. Así que es verdad que ahora, la fase en la que estamos ahora y también con la situación macroeconómica y de, de los capital markets que hay, con, con todo el mundo de, de, de los VCs que buscan pues, esa, ese, ese, el, el ser, el profitability, ¿no? en, todos los, eh, en todos los business units. Entonces, ¿cómo vas haciéndote rentable en cada una de las unidades de negocio? Y eh, esos son los caminos que Profio está viendo. A mí me recuerda mucho a GrowPro en el sentido que GrowPro es un negocio que siempre fue rentable, fue bootstrap uh -huh. y luego sí, pues con COVID tuvimos que levantar ronda y tal, pero Progiro sigue siendo un negocio muy sostenible y Progiro podría llegar a ser eh, positive cash flow si nos pusiéramos en plan a no crecer tanto, es que bueno, estamos combinando siempre el, el crecimiento con el ser una empresa rentable y sostenible uh -huh. y eso lo tenemos muy presente tanto Michael como yo, o sea, Michael es incluso más conservador que yo en ese sentido. Y ahora tengo que ponerme la capucha de growth, venga, vamos a crecer, pero yo vengo de un mundo totalmente boostra. O sea, que yo soy conservador por naturaleza y cash burn es el KPI número uno que medimos y que tenemos controlado para tener mínimo 30 meses de, de runway. O sea, que lo tenemos muy controlado en este aspecto. Claro. Lo, lo bueno que tenéis contra otras... Eh... Empresas de un poco del mismo sector, ¿no? Inmobiliario y tal. Eh, es que vosotros no tenéis que hacer inversión, ¿no? Es decir, eh, la inversión en el inmobiliario, el activo inmobiliario, lo hace directamente el usuario. Digo, porque hay otros modelos en, lo en los que sí que hay una compra de, de activos y luego, eh, pues oye, o se venden o se alquilan o lo que sea. Eh, entonces, Nosotros no tenemos en nuestro no balance nada y además vale. una de las cosas que yo siempre digo es el cliente muchas veces se beneficia de esa reforma que hacen que se beneficie, él ¿eh? Yo ya te cobraré por la reforma el porcentaje que me toque y tal, pero ese, esa revalorización del... De, de, de, nosotros hacemos productos de transformación en el que de repente transformas un local un bajo comercial, lo que era un bar, en dos unidades. Claro, se te quedan dos unidades que te cuestan. Si te las compraras eh, de obra nueva, que al final es lo que acaba siendo, porque están prácticamente nuevas cuando las reformamos, bueno, están nuevas cuando las reformamos, claro, te saldrían ya directamente las ganas casi un 20 o un 30%. Claro de revalorización de lo que has puesto de, de, de, tu, de tu inversión y lo que valen esos dos pisos en el momento. Entonces, para mí eso pues, eh, es uno de los valores añadidos que añadimos también a, a los clientes, esos productos de transformación más en España que en Australia. En Australia todavía no hemos encontrado ese modelo de, de transformación de, de... Ya te digo, es si que cada país acaba siendo también en el tipo de producto inmobiliario un poco distinto. Y, pero sí que es verdad que la tecnología y cómo la empleamos acaba siendo la misma, que es lo que nos permite ser más escalados. claro. En el fondo y simplificando muchísimo soy su marketplace, ¿no? Al final, eh, oferta, demanda, tenéis gente que quiere comprar y tenéis que buscar. Eh, para crecer, ¿cómo de importancia? O sea, eh, no sé si tenéis ese típico problema que tienen los marketplaces, aunque no lo seáis, de que claro, quiero abrir un nuevo mercado, como os habéis venido a España, necesito tener oferta. Co ¿Cómo lo abordáis? Es decir, cuando abrís un país como habéis abierto España, primero vais a por clientes, primero vais a, a tener oferta o primero directamente vais a investigar el mercado, como has dicho tú, no o sea, entenderlo mejor y en cada uno podéis tener una estrategia distinta. Ah, lo más complicado en nuestro negocio es conseguir el buen producto. Esto te lo dirá cualquier inmobiliario y yo no lo soy, pero bueno, me voy haciendo cada vez más. Eh, con todo el respeto a los inmobiliarios que hay, vamos, que son unos expertos en muchos, tienen muy mala fama algunos, pero... Que son una pasada y son unos pedazos de expertos y de profesionales. Y lo que te dicen siempre, el secreto inmobiliario, es que el producto es lo más importante. O sea, es complicadísimo encontrar un buen. Eh, oh, complicadísimo. Es lo más complicado. Eh, entonces, lo más difícil es conseguir eh, producto bueno para nuestros clientes. Y de hecho, siempre estamos el. Oye, incluso a veces nos pasa, y es una no, putada, a veces tener que decir la marketing afloja un poco porque no podemos servir a todos los clientes. Y esto es lo peor que te puede pasar, el cuello eh, rotura de stock, ¿no? Que dicen de... Eh, ¿Por qué no puedo servir a todos mis clientes? Pues porque somos conscientes de que lo más importante es que le estemos dando el producto bueno a nuestros clientes. Y eso sí que lo tenemos clarísimo, que ahí no podemos fallar. Claro, entonces... Um... Porque, porque hay muchísimo, ¿eh? Hay un montón de transacciones. Yo no me sé ni los números de las transacciones que hay en cada país. Pero el tema es cuáles son las buenas uh -huh. y por cuáles de verdad eh, pondrías tú la mano al fuego de que es una buena eh, oportunidad para el cliente. Si no, no la compras y la dejas pasar y más vale tenerle esperando y, y comunicarse. Y tenemos muchos procesos de, de comunicación, de gestión del cliente para que sepa que estamos haciéndolo como toca, no apresurándonos a ninguna propiedad. Lo bueno es que cuando ya tienes ese backlog de clientes esperando a comprar, sos cada propiedad que entra se hace el match enseguida, uh -huh. Entonces, al principio nos llamaban el Tinder for Properties por ese match, ¿sabes? Decía, claro, o sea, hacemos el match eh, muy rápido y cuanto más rápido pueda ser, mejor para captar el producto. Porque el producto, bueno, vuela en horas. casi eso no, horas, no te, sí. Tú no te puedes permitir tenerlo una semana dos semanas ahí hasta que tienes el cliente, ¿no? Es decir, lo tienes que tener las dos cosas al momento. Eso es lo que sí que deberá, cuando pasa, y si pasa alguna vez que ya no pasa nada, es ¿cómo hemos podido perder, perdernos este Y eso sí que te da rabia. Hmm. Tener a un cliente esperando se lo comunicas y además yo creo que el cliente eso le da seguridad de decir, oye, no, pues sé que me están eh, dando el producto que corresponde. Sí. ¿Y cómo conseguir los clientes? ¿no? Porque entiendo que en Australia, por lo que has dicho, habéis empezado por, por, por esos círculos cercanos, amigos, y vais expandiendo ¿no? ese boca a oreja. Pero ahora que ya habéis abierto el mercado en España y empe empezáis un poco a mirar de forma más masiva, ¿cuál es el approach de Go to market para conseguir clientes? Siendo, claro, es que habéis nacido ayer, como quien dice, ¿no? es decir, habéis crecido mogollón, habéis levantado mucho dinero, gestionéis muchas cosas, pero, pero tenéis poca, poca vida como para tener mucha visibilidad. Sí, efectivamente. Y aparte el trust, ¿no? La confianza es una de las cosas que más nos miden. Oye, ¿por qué voy a poner yo? Eh, y entonces sí que es verdad que también se va haciendo la, la, los, eh, el snowball effect este se va haciendo cada vez más grande porque cuanta más, o sea, ya al principio nos costaba convencer de por qué somos buenos eligiendo las propiedades. Ahora ya el track record nos va sirviendo y irá mejor, ¿no? Pero, ¿cómo los conseguimos? Pues, a ver, lo del... Family Friends al principio es muy para romper el hielo y esto yo creo que toda startup empieza así, ¿no? Pero luego, pues, tenemos distintos canales. Tenemos desde la típica publicidad Instagram, Google, obviamente, esa la, la trabajamos. El modelo que más nos ha funcionado siempre, nosotros, tanto en Australia, más en Australia y en España, lo vamos desarrollando, están las figuras eh, que se llamarían los brokers, uh -huh. ¿no? Que, brokers financieros o los financial planners, que serían los asesores financieros, todo esto. Entonces, en Australia tenemos este canal que llamamos B2B2C, en el que eh, es, o sea, les estamos ofreciendo a esta gente, a los brokers, tanto a los brokers como a los eh, eh, financial planners, le estamos ofreciendo un servicio, un producto para sus clientes, porque el, el, el asesor financiero le dice: Sí, deberías tener tanta exposición inmobiliaria, tanta exposición en líquido, tanta exposición en no sé cuántos, y, y el cliente dice: Vale, y en inmobiliario, como la. Hago? Entonces, nosotros realmente le ofrecemos al, al, al asesor financiero ese producto para que él le pueda eh, ofrecer a su cliente. Entonces, muchos de nuestros clientes nos vienen referidos por este canal. El del broker financiero es lo mismo. Él se dedica a, a conseguir financiación a los clientes. Incluso, y en Australia pasa más que acabas teniendo una preaprobación del banco para poder comprarte una propiedad. Entonces, esa preaprobación le supone un trabajo al, al, al broker financiero y muchas veces esa preaprobación no acaba en compra de, de propiedad por lo que me decíamos antes por la procrastinación y por el miedo que te entra entonces con PropHero y está, eso sí que lo tenemos estudiado les incrementamos los ratios de conversión de preaprobado a cliente entonces para ellos es un win-win y nos consiguen y nos traen muchos clientes por eso también de nuevo es, un, es, es una relación que también te, que tienes que ir pues eso, rompes el hielo con uno y dices, oye, empecemos con uno, miremos a ver cómo lo hacemos y luego ya se va generando mucho más. Entonces, pues, hay bloques financieros que ya nos acaban referenciando a bastantes clientes por mes, pero que al principio era, oye, te voy a pasar uno porque también ellos ponen su confianza, los clientes tienen la confianza en él, pero todavía no tienen el producto que somos nosotros. Y ahí, pues, eso es un canal también eh, muy bueno. Y luego el de B2B que te comentaba antes de más family offices, eh, clientes institucionales que ven cómo poder ampliar su su cartera inmobiliaria o su portfolio inmobiliario a través de Procter. Esos son los tres canales principales. Y luego, bueno, pues, tácticas de, de, de, de growth hack y esto, pues, probamos ahí eh, todo lo que podemos. Pero sí que es verdad que no es un producto e-commerce de esos que necesitamos millones de transacciones. ¿no? Nosotros, al final, primero es que no nos los podríamos ni permitir millones. De, o sea, ahora mismo no somos capaces de conseguir millones de, de, de, de inmuebles para nuestros clientes. Llegará el momento que, que seamos capaces, pero de momento... Vamos, seguimos perfeccionando el modelo para primero encontrar las zonas buenas, luego asegurar el producto bueno y luego poder colocarlo bien a los clientes, o sea, hacer el matching bien a los clientes. Claro. Eh, quería conectar todo esto porque sí que hay una cosa que se ha visto en los últimos años, ¿no? Pues esto, que has hablado tú un poco, ¿no? Ingresos pasivos, independencia financiera, y en Twitter yo soy muy tuitero, pues es que hay yo hace tiempo que vas leyendo a gente pues, que, que, que invierte en inmobiliario, que ellos es algo que desconocía y, y vas aprendiendo. Hay, pero hay como cierto... No sé, y a lo mejor es simplemente la burbujilla en la que, en la, en la que vivo yo en Twitter, pero hay como un, un cierto movimiento, ¿no? De cada vez más el inmobiliario como una inversión profesionalizada, porque en España sí que ha habido mucho inmobiliario, yo creo, de familias, oye, por los padres que van acumulando con el tiempo, se compran un par de casas en no alquila, pero, pero un, como más amateur. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿El mercado sí que está tirando hacia esta inversión? Eh, más profesionalizada en inmobiliario y hay más gente trabajando esto o es una percepción mía? Es, es, es, un, es una tendencia y además tiene un nombre. Se llama, en inglés, el concepto se llama rent vesting. ¿Vale? O sea, cada vez más en las grandes ciudades lo que pasa es que los baby boomers, uh -huh. la generación de lo que te has dicho, de nuestros abuelos o no sé lo que sea, se lo compraban todo. pues Porque fueron los que lo construyeron, fueron los que... Eh, bueno, acceso a ello, pero cada vez más en las grandes ciudades la gente joven no se puede permitir comprar ya. Sin embargo, vivir de alquiler sí que te salen los números. O sea, te salen los números. Pagas un buen alquiler, pero no te sale a cuenta si tú lo aceptas como una, un producto financiero, que al final lo que acabas un poco eh, hacia lo que acabas entendiendo te sale mucho más rentable. Si vas a tener exposición en inmobiliario, comprarlo en zonas donde la rentabilidad... Del alquiler te va a dar un 7, un 8, un 9, un 10% neto versus las grandes ciudades como María Barcelona, incluso ya zonas de valencia, que no te dan ni uno ni dos. Porque se junta también con que la gente cada vez se mueve más. ¿Cuánta gente joven ahora sabe que va a vivir, mis padres viven en la misma casa desde hace 50 años o 40, no sé cuántos años ya la misma a casa? Y esto ni lo concibo. Yo he estado los últimos 10 años en cinco casas distintas, siempre de alquiler. Entonces al final es un concepto y se llama rent vesting y es una tendencia que hay y cada vez más te sorprende que hay chavalines con 18, 20, 22 años que a la que tienen esos ahorros, porque el concepto también, ya no tienes que tener eh, 100.000, 200.000, 300.000 para comprarte una casa, es que con 20, 25, 20, 30.000 bien eh, financiados ya te, metes, ya te puedes exponer a, al, al sector inmobiliario. Entonces, esto y si lo juntas ya con lo hilas, con lo de que... La, la, la máxima está que dicen que hay dos momentos buenos para invertir en la vida y uno es cuando naces y otros hoy. Pues también, cuando antes empiezas, antes te beneficias de esa curva que decíamos antes de exponencial, de, de, de, el, el, compound inter, el, el compound growth, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es una combinación de todos los factores, pero sí, sí, es una tendencia. Incluso cuando muchas veces nos dicen, sí, esta es, esta es competencia tuya, es que digo, mira, Hacen también inversión inmobiliaria para rentabilidad. Una de las partes, hacen lo mismo que nosotros. Pero creo que todavía hay tanto market share. O sea, tanto new market que, eh, que, que crear, más que market share que coger de lo que hay. Que es que cuanto más player, cuantos más players hay ahora, mejor. Porque la gente se va educando más. Yo, los, los Carlos Galanes de turnos. hoy lo llaman los galanes, ¿no? ¿Sabes, Carlos Galanes? Poco lo conocerás, ¿no? Eh, yo, claro, yo como estaba en Australia, no lo conocía hasta que llegué aquí. Y mmm, lo llaman los galanes, los entendidos del real estate. Toda esta gente sabe un montón de real estate, pero luego nadie eh, muchos no toman acción. Es que la formación es muy bien, pero luego ¿quién lo va a llevar a cabo? Pues la gente trabaja y la gente no tiene vida. Y si así tienes hijos, trabajas doble. Entonces dices, bueno, eh, ¿cuándo saco yo tiempo para, para hacerme esto? Pues esta es la solución que intenta dar empresas con la de Profi. Nosotros nos encargamos de todo. claro ¿Y qué, y qué es lo más complicado? Y, y pensando en futuro, bueno, um... Antes de eso, ¿dónde ves Prop Hero en, en cinco años, por decir, un tiempo suficiente en el futuro? Yo Prop Hero lo veo, o sea, como os hablado antes, con es, como esa plataforma que se pueda gestionar, y no solo para los clientes de Prop sino para cualquier persona que pueda gestionar su patrimonio inmobiliario a través de la plataforma. Porque si yo consigo que todo el mundo utilice la plataforma de Prop Hero para gestionar su patrimonio, entonces ya yo ya me encargaré de conseguir que compren a través de Propio, Pero tener toda esa información, toda esa data y, y, y todos esos usuarios, es donde lo veo. O sea, siendo esa plataforma de, de, de, de creación y de gestión de patrimonio inmobiliario. Entonces, a nivel de países, o sea, no tenemos ni el roadmap de los países que vamos a abrir. De hecho, ahora lo hemos puesto un poco en standby. by La última board meeting que tuvimos, lo pusimos un poco en stand-by. Es decir, vamos a consolidar lo que tenemos ahora y vamos a ver cómo evoluciona... Eh, la economía global, para el acceso a financiación, en el caso que nos hiciera falta, para abrir nuevos países y demás. Pero bueno, eh, que puedas invertir en distintos países eh, a través de la, de la plataforma tecnológica. ¿Y, ¿Y qué crees que va a ser lo más complicado a futuro para, para conseguir esa, esa visión? Lo más complicado a futuro siempre es la tecnología. Conseguir que la tecnología de verdad haga su magia. <risa> eh, es increíble que la tecnología es lo que acaba haciendo que la magia suceda y que, que acaben siendo las, las los verdaderos eh, unicornios del mundo, son eh, los que han conseguido que la tecnología funcione, que el cliente de verdad le esté solucionando un problema. Eh, entonces, vamos, es conseguir que, que ese producto tecnológico. Te, a, te anime a que digas, que estás viendo cómo crecen tu tus ingresos pasivos, que estás viendo cómo crece tu patrimonio, que estás consiguiendo enseñarle, eh, mira ya mi patrimonio, porque es algo que pasa y en Australia lo he visto mucho, que en el mundo anglosajón es mucho más común hablar de dinero y así es como aprendes, ¿no? Oye, ¿cómo has conseguido esto? ¿Cómo has conseguido lo otro? Y la gente habla, tú te vas a trabajar con amigos y es fácil hablar de, oye, mira, me han hecho, mandado este bonus, me han dado lo otro y la gente lo comparte y entonces así aprendes. Entonces, en ese momento que lo que puedas decir, ah, pues mira yo mi patrimonio, igual que la gente enseña sus acciones lo que sea, pues que puedan enseñar cuántas casitas tengo ya, dónde las tengo repartidas, cuánto me están ingresando, cómo me están yendo. Pues eh, este, este producto, si, si lo consigues montar, va a ser. Si no, cuando lo consigamos montar, de corte hay que ser muy <risa> florentino, parece en ese aspecto, hay que decir, vale, lo vamos a hacer sí o sí. Eh, cuando lo consigamos hacer, pues eh, eso será una maravilla. Mm. Eh, se me viene a la cabeza que hay al algunas cosas que son, relativamente parecidas pero distintas a, a vuestro modelo, eh, ahora no me vienen los nombres, pero son los modelos donde compras como una participación de, de una casa que luego se pone en alquiler y, y generas... Eh, eh, ¿En qué se diferencia y, y, eh, vuestro modelo? En, en, entiendo que en parte que en vuestro caso se compra una casa y en, en, en los otros hay una inversión partida. ¿Y por, por qué no habéis ido a ese modelo donde los tickets son más bajos, ¿no? Porque creo que gusto tiene mucho sentido, pero claro, ya te supone que alguien te va, oye, tiene que hacer una inversión mínima, lo que hemos dicho, de varias decenas de miles de euros y, y evidentemente acota el mercado. ¿Qué pensamiento habéis tenido al respecto? Mira, y, y aquí pongo palabras de Michael, de mi socio, ¿eh? que él fue el que inició el modelo que me enganchó al proyecto y que los dos acabamos siendo co-founders y todo, pero él fue el que le empezó dando vueltas. Y él siempre dice una cosa, si no hubiera existido el modelo del fractional investment, que se llama la inversión fraccionada, probable, probablemente lo hubiera planteado como negocio. Pero como existía y él analizó players que habían eh, existido en el mundo y que no habían conseguido escalar al siguiente nivel, o sea, por ejemplo, Hausers es un claro ejemplo. Hausers lo, conocí, sí. lo, lo montaron, vamos... Eh, de hace tiempo. Lo montó, de hecho, mi primo, Tono Brusola. Eh, lo montó, eh, fue uno de los founders. Y, y fue un pelotazo al principio. Me acuerdo todo el mundo a la de José Y luego se queda un poco ahí como no llegó a escalar por distintos motivos. Eh. Al final, cada empresa tiene su historia y tal. Y ahora vuelve a haber modelos también de fraccionado que, de nuevo, están haciendo muy bien. Yo desde dentro no he visto los números, ni he visto la, las transacciones, ni he visto los unit Economics, eh. se ve lo que te quieren contar. Entonces, no sé cómo les está yendo. Y luego está, o sea, que de, de nuevo, que si no hubiera existido, probablemente igual hubiera tenido sentido montarlo, pero él mismo lo vio, lo analizó. Y luego hay un componente también que, eh, que igual lo llamarás más emocional o como sea, pero, y de nuevo, hablo más de Australia, ¿eh? en España todavía no sé, eh, pero lo empieza a ver muy parecido. En Australia la gente habla mucho de, de, de eso, de finanzas, lo que decíamos, y una de las cosas que dice es, ¿cuántas propiedades tengo ya? tengo una, tengo dos, tengo tres, he creado este patrimonio ya, ¿no? Pero poca gente te habla de tengo tantas acciones de Amazon en la cuenta bancaria, en la cuenta de mi, de mi portfolio, ¿no? O tengo tantas esto. Entonces, también hay un valor ahí de, de ir creándote esa, ese patrimonio que te permite tener los ingresos pasivos cada mes. Que de nuevo, ¿eh? la, los, los, la, Las inversiones fraccionadas también te dan los ingresos mensuales. Pero no tienes tu propiedad entera y yo no sé si es un tema emocional o lo que sea, pero lo, es mucho más más powerful. Para claro. y, ¿Existe algún riesgo? No, Yo me puedo comprar una, una, eh, una casa en ProHero eh, y luego la tengo que poner, claro, la ponemos alquiler. ¿Qué pasa si nos alquilas? O ¿A vosotros cómo, cómo aseguráis que, que todo eso pase? ¿Eso genera algún riesgo para vosotros? ¿Para la persona que lo compra? ¿Y cómo lo gestionáis? Sí. El riesgo monetario directamente, obviamente, nosotros no lo... No es, pero es un riesgo reputacional. Pero al final, nos basamos, nuestro negocio se basa en la repetibilidad, en las recomendaciones, eh, la review, llámalo como quieras. Entonces, uh -huh. nosotros, si uno de los valores que, uno de los, eh, de las promesas que hacemos, o de los valores señales que hacemos es que analizamos la zona que tenga tanta eh, liquidez de la renta, liquidez de la venta tal y que se vaya a alquilar en tantos meses y luego, o por esta cantidad, y luego va a menos o va a más. Entonces, nosotros, una de las cosas que siempre hacemos es la gestión de expectativas de los clientes y somos muy decimos, mira, es una inversión y como tal siempre tiene riesgo. La alternativa Ajá. es dejarlo en tu cuenta bancaria y que ahí se quede. O sea, que también esto es una cosa que siempre tienes que empezar la conversación de lo, con los clientes de esta manera. Es decir, es una inversión. Ajá. Entonces, siempre tiene riesgo. Con PropHero vamos a minimizar ese Ajá. riesgo. ¿Y, ¿Y cómo lo minimizamos? Pues, primero, haciendo un buen análisis, le podemos meter un seguro de impago de alquileres que no siempre te lo da eh, la aseguradora. O sea, al final también eh, ahí te limitas mucho a los inquilinos. Y luego está la selección del inquilino. Nosotros para seleccionar el inquilino, y, de nuevo, lo hacen nuestros padres con los que tenemos eh, acuerdos de servicios para, para poder gestionar esto. Primero, obviamente, la, la, las finanzas de, lo, de los inquilinos. Luego, el, les hacemos eh, preguntas, o sea, recomendaciones de, de, de tu, del inmobiliario anterior del, anterior para que vean cómo eres de pagador o cómo eres de bueno, no, inquilino. Y luego, además, también les, les convocamos en la, la inmobiliaria con el, del partner con el que trabajamos y les hacemos una entrevista para ver cómo son los inquilinos. Y, entonces, tienes el inquilino perfecto. Y de nuevo, cuando tú compras una zona donde hay mucha más demanda que oferta, te puedes permitir el lujo de seleccionar bien los, eh, los inquilinos. Entonces, bueno, es una combinación de todo. Intentamos, pues, minimizar la rotación de los inquilinos y, y eso es una cuestión de elegir bien la zona y bien al inquilino. Y como todo también, pues, oye, pues sí, a veces tienes que, por mucho que, como cuando contratas a alguien en la empresa... Por mucho esto que hagas, a veces salen bien y a veces sale mal, pero el, el, el tema es poner bien todos los procesos y vas mejorando también en esa selección de inquilinos a través. Bueno, lo vas metiendo en, tu, en tus modelos y acabas afinando mucho más. Entonces, bueno, es una combinación de todo y el riesgo para ProGiro directamente, efectivamente, monetario no es. Pero reputacional sí y de nuevo clientes de profiles que somos hasta los founders y somos todos o sea que todos somos los primeros que estamos interesados en que eso esas zonas esa zona se tengan que alquilar claro. mola me quería ir también a la parte de inversión habéis levantado como 6,8 millones de, de dólares si, si no me equivoco hasta la fecha parte en australia parte en españa Cuéntanos un poco, eh, inversión que le levantado y sobre todo también diferencias de levantar inversión en Australia versus España. No sé si teniendo experiencia en los dos lados, a lo mejor si has visto algo distinto, si se entiende igual de bien el modelo en los dos lados o alguna diferencia. Nosotros hemos levantado en total 1.2 millones de euros en la primera y 5.2 en la segunda. O sea, en total 6.4 millones de euros. Y, y a ver... Al final, nuestros inversores son globales, ¿eh? O sea, la hemos en España, pero tampoco es en España, es americano, es eh, europeo, bueno, sí que es de base español, es a mi pata, pero bueno, que al final eh, la, la ronda es global, ¿eh? Y la, y la matriz, como la fundamos en los tres, sigue siendo australiana. Entonces, eh, los inversores son totalmente globales. En la, en la pre-seed, ¿vale? Porque hemos hecho pre-seed y ahora seed. Eh, la pre-seed era eh, unos inversores... Con, el socio era de la, de la parte asiática y estaba en Singapur, pero era eh, del grupo Rocket Internet, o sea, eran los de GFC y también eran alemanes. El otro era australiano. O sea, que al final son, es, es un, es un mercatán global ya. Y, y una de las cosas buenas que, que nosotros hemos tenido desde el principio es pensar global. Y a mí yo creo que esto también me nace de, de Grow, Pro. Nosotros sea, al final en Growpro cuando hablábamos países, abríamos países al principio era muy de, me acuerdo, la decisión de abrir Estados Unidos. Ya estaba estado con ya, y yo ahí, pues, esto está siendo muy aburrido, no sé qué, ahora vamos uno a Estados Unidos. <ríe> y luego nos pegamos un estrellote y estuvimos un en Estados Unidos sin conseguir nada. Eh, aquí no, aquí ha habido mucho más análisis, parte, gran parte gracias a Michael. Eh, y sí, pues eh, analizamos dónde más podíamos invertir, dónde tenía sentido, también por el conocimiento mío de España, pero los Unity Economy son lo, lo, lo que más eh, influenciaba y acabamos abriéndolo. Entonces, la inversión, pues, siendo ya una empresa global desde el principio, pues, atrae mucho más a inversores globales. Y, y luego, no sé, aquí hay opiniones de todo, ¿no? El hecho de ser empresa extranjera, te ayuda, no te ayuda. Yo creo que eso es una, un mal que tenemos los españoles, que, que lo discuto mucho con mucha gente, ¿eh? Lo de, en España tenemos una cosa que somos, somos muy humildes, ¿no? Siempre nos gusta alardear de la humildad. Y es el primero que lo veo como una virtud. Pero en el mundo, mundo anglosajón, sobre todo, o en el extranjero, es todo lo contrario. Ahí todo el mundo es director general. Todo el mundo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo el primer portero, el primer conserje de la casa donde vivimos Goico y yo, Building Manager. Ojo, ¿eh? El conserje de la casa se llama Building Manager. Lo cual quiere decir que ya tiene un estatus que el tío mandaba más, nos echaba unas broncas cada vez que nos dejábamos ni que fuera la mochila de la puerta de casa por lo que sea, bueno, nos caía por todos lados. Entonces, yo creo que eso es una cosa que también eh, en España se ha mejorado mucho porque ya tenemos una exposición totalmente global y lo hemos visto en otros sitios y aprendemos y lo hacemos, pero que sigue pesando. y Entonces, bueno, yo creo que eso también eh, ayuda al hecho de que pues, somos una empresa totalmente global. No, no somos ni españoles, ni yo me considero totalmente global. Bueno. Eh, ¿y, ¿Y qué crees que es...? Eh... Por decirlo, joder, es que adelanto mucho dinero en relativamente poco tiempo eh, eh, y estáis construyendo el producto tecnológico. Que te, a mí me, me, me gusta mucho el enfoque, ¿no? Cuando más explica y más ha hecho clic, el joder es que lo hacen todo, ¿no? O sea, compro y luego me lo alquilan y, y yo estoy en mi casa y no salí de mi casa y he hecho toda la inversión. Me parece que eso es un valor diferencial de la leche. Pero claro, conseguir este nivel de inversión a estas alturas, eh, joder, me parece un reto. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha hecho clic en los inversores o a lo mejor es tu experiencia previa, vuestra experiencia previa? ¿Tú crees que, que os haga como ese empaque ¿no? para, para convencer a los inversores ¿o, o qué hay de especial ahí? Yo creo que es una combinación de muchos factores ¿eh? y no nos olvidemos que la, el componente de suerte siempre está, pero para tener la suerte siempre tienes que estar haciendo algo, si no, eh, que entonces tampoco seamos muy, me hace mucha gracia a los emprendedores que se creen ahí, eh, Dios os es va, digo, tío, si somos personas normales eh, que tenemos la suerte de estar haciendo muchas cosas y que algunas nos van bien y otras mal. Entonces, hay una combinación. Yo creo que el equipo fundador les, les ha gustado mucho. O sea, el hecho de que yo tuviera la experiencia de lo que es la realidad de una, de una empresa y que viniera una persona que con tres años es socio en McKinsey, claro, algo bueno tenía que ver ahí. Y, y eso yo creo que les encajó desde el principio. Luego, hemos tenido una, trans, una atracción impresionante en poco tiempo. Nosotros estamos transaccionando. Una, una cantidad de, de, de, de probabilidades, es que, vamos, yo no había visto tantos volúmenes y en GrowPro no fue bien. Ha sido como 10 veces GrowPro en cuanto a transacciones. ha sido eh, en, en año y medio ¿eh? de, de, de, de revenue Luego, eh, la tecnología, por mucho que llevamos poco tiempo, que yo hable mucho de que va más lenta, uno de los feedbacks que más me gustó escuchar de escuchar de, del board que tuvimos hace nada fue... Lo rápido y la buena tecnología que tenemos comparado con otros players que ya están en serie A o serie B ¿eh? del, del, del sector protec. Entonces, yo creo que ha sido una combinación de poder conseguir a gente brillante en cada puesto. Yo cuando me siento con David Vidalia, que es nuestro CTPO, CTE, porque es técnico y producto. O sea, hace un poco las dos gorras porque el tío es muy de business, pero además es tecnológico. Es un tío que a lo que yo me siento y por mucho que él no sea el CEO y yo me siento a decir, David, ¿cómo hacemos esto, tío? O sea, esto, o sea, eh, es un tío que tiene mínimo 10 años de experiencia más que yo que soy el segundo más mayor. O sea, bueno, de, un poco del equipo directivo, digo. Entonces, claro, esa experiencia es una maravilla. Entonces, eh, yo, si comparo cosas que me han gustado más de Prop Hero que de, de Gloopro, y de nuevo, Gloopro es, estoy orgulloso, no estoy feliz de, de la empresa que hemos montado y que sigue llevando Geico y que es, vamos, yo me siento orgullosísimo de esa empresa. Pero una de las cosas que yo... En Prophio eh, desde el principio hemos querido mejorar. Es el talento se paga y se paga bien. Y no escatimamos en el pedazo de talento que tenemos. Y entonces, si nosotros tenemos un equipo directivo ahora, que es que yo, pues, yo me siento digo, yo, yo soy el más tonto de la clase aquí. Y es una maravilla. Entonces, claro, y aprendes tanto y eres capaz de delegar y de que lleven cosas y que lideren productos y, y proyectos que dices... Wow, o sea, entonces, claro, va pasando la magia. Yo lo que nos encargamos es de conseguir atraer ese talento y crear una cultura donde la gente quiera y siendo parte de, del proyecto. Y entonces, la magia pasa y la magia pasa es real. Es que eh, cuando juntas tanta gente buena, entonces, yo creo que es una combinación de todas esas cosas. O sea, el equipo fundador ayudó más al principio, yo creo que también pre en serie A no será el equipo fundador, eh, afortunadamente, eh, la atracción que hemos tenido, el desarrollo de la tecnología, el producto, la visión, la ambición esa global que tenemos y siempre combinado con oye, el haber tenido pues, suerte de dar con los inversores que de verdad crean por nosotros, porque esto es como todo, ¿por qué han decidido apostar por nosotros y...? pues hemos tenido que dar en el click en el momento en que estaban buscando ese tipo de inversión, que haya afinidad, que haya no sé cuántos, que el desencaje que tengan tiempo para escucharte, o sea, nosotros hemos disparado, eh, Miguel, que es el que lidera las rondas, eh, un fenómeno, tío, o sea, ahí sacó, tiró de lista, empezó a hablar con todo el mundo, lo, lo sup supimos transmitir bien la, la visión que teníamos, han creído nosotros, y yo creo que estamos respondiendo como, como corresponde, y, de nuevo, que esto no hemos hecho más que empezar. O sea, yo creo que siempre hay que tener los pies en el suelo y decir, señor, no, no nos creamos que hemos conseguido nada. O sea, no hemos, todavía no hemos, no, no, esto lo dice mucho Pedro Arado, dice, todavía no hemos ni empatado. <risa> esto siempre digo, hay que estar muy con los pies en el suelo, porque de momento, un momento estás aquí arriba y enseguida estás ahí abajo. ¿eh? Que esto es el mundo startup, que aquí es un, eh, un roller coaster completo, constante. Con cuántos inversores habéis hablado para, porque claro, al final es como todo, es como un funnel, ¿no? Al final, ¿con cuánta gente habéis podido hablar? Es un funnel, o sea, y además lo tenía, y ese funnel lo llevaba a Michael. Pues empezó así, acotando, acotando, acotando, y sí que es verdad que lo trabajamos muy bien, y llegó un momento que teníamos 10 inversores queriendo meter, incluso, estoy hablando de septiembre, ¿eh? ya con con todos los mercados en plan ya eh, huyendo del venture capital, tal, nosotros conseguimos levantar en los momentos más complicados. Y yo creo que eso también demuestra que el modelo es muy sostenible, es real y que no somos una, sin, sin ninguna crítica, ninguna startup, porque cada startup tiene su modelo y yo respeto a todos los founders y ahí cada uno, oye, hay que sobrevivir como puedas, porque es una cuestión, gana el que sobrevive. Pero esto es un negocio real, que hace dinero y que, que, y que lo vamos a poder escalar Probablemente más pronto que tarde con fondos propios. Entonces, eh, ¿cuántos hicimos? No te sabría decir el número, pero... Pero parece que la lideraba Michael, pero yo estaba en todas las reuniones y yo era el que más estaba encargado del business entonces. Y claro... Igual la tuvimos, y aparte estando en Australia, a veces reuniones aquí, algún eh, venture capital desgraciado que te ponía a reuniones desde la mañana. Y dice, tío, no veis que estoy en Australia, cabrón. Yo le decía, a ver, que la esa no voy, pablo, tío, está ahí, que tal, no sé qué yo. A tío, yo despertándome ahí con los dos y si un día que puedo dormir, que no me despiertan mis hijos, me toca despertarme para esta. Y, tío, o sea, fue. Te mentirías si, si, si hablamos con menos de 100, o sea, mínimo. Sí, sí. Sí, es que, es que a veces se pierde la perspectiva de eso. Que Michael a veces me decía, estas ni te he Vale, yo, bueno, a que no me has invitado, que menos mal, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Eh, porque aparte también hay mucho Venture Capital que sabes que ni les encaja por el tipo de proyecto, ni les encaja por tal, pero como tienen que, pues eso, hablar con muchos empleados o no, pues te meten ahí en una reunión y sabes que no va a ningún lado desde el principio. Yeah, eso... Pero bueno, eh, ya... La, la charla inicial de Michael cuando empezaba y la, la, el pitch, tal, no sé cuánto es que ya te lo sabes de memoria ya, o sea, ya lo iba soltando de la manera y le iba perfeccionando siempre dicen, no, primero empieza picheando a los que sabes que no te van a para luego ya cuando tengas claro el, y lo iba perfeccionando, y yo siempre lo digo, lo que he aprendido de Michael y con Michael con las rondas es una maravilla, porque en Group Pro yo no estuve tan expuesto a rondas, de hecho no estuvimos tan expuestos y, y es una de las cosas que más me llevo de, de propio lo lo bien que lo hace, es un crack el tío. Bueno. Eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado tu rol eh, como coceo eh, y cómo crees que va a evolucionar a futuro? o sea ¿qué, qué, qué, ¿En qué cosas te centrabas el primer año de vida? ¿Qué cosas te estás centrando ahora y qué cosas crees que te vas a tener que centrar el próximo año? Sí. Mira, yo una de las cosas, que, y me acuerdo también volviendo a, a Sofía, mi mujer, le decía, claro, cuando le explicaba un poco, nos íbamos a organizar Michael y yo, ¿no? Y, y como en Grow Pro esa, esa capota de, de llevar la cultura de la empresa un poco así, la lideraba más goico, ¿no? Y ese de, de pues, el, la experiencia, todo esto, ¿no? Y, y yo, pues, que ya sonora el serio, un poco ¿vale? llevando todo el que tenía que poner un poco más de seriedad. Y aquí me ha pasado un poco lo contrario. Yo aquí me he puesto en el, tío, vamos a traer un poco el caos, porque si todo lo hacemos perfectito, nunca avanzaremos. Entonces, cuando se lo decía a Sofía, decía, guau, wow, que mal debe estar Prop Hero para que tú seas el que tiene que traer el buen rollo de la cultura, ¿no? Y entonces, es verdad que, que igual a priori no era lo que más me encaja a mí y lo estoy disfrutando un montón porque, claro, ser el poli bueno siempre es mejor que ser el poli malo. Y que el me toca ser el poli malo y ahora me toca ser el poli bueno... Y, y no, se me, no, no, se, no se me está dando del todo mal. O sea, cuando oyes algo de, oye, tío, que buen feedback o hacemos muchas INPS y todo y, y valoramos ahí cómo va el equipo y lo, lo que opinan, tal y ves mucho más, o casi todos promoters, algún o sea, pues, eh, joder, te sientes orgulloso de decir, coño, un, un sitio donde la gente disfruta trabajando. Entonces, ¿hacia dónde va evolucionando mi rol? Yo, afortunadamente, y se lo digo al equipo, cuantas menos decisiones tenga que tomar, yo mejor. O sea, ser autónomos y ser independientes para tomarlo, que para eso sois mucho mejores que yo en la, en la posición en la que estáis. Y yo me voy centrando cada vez más en, en conseguir que, que, que la empresa, pues primero haya una visión donde mmm, vayamos más, o sea, vayamos superando barreras, donde el equipo se encuentre cómodo, contento y haya una cultura impresionante de, de, de, de la empresa. Y es donde pues, yo me voy viviendo cada vez una evolución y luego yo siempre soy muy growth y revenue final yo el rol que tengo es puro growth y revenue entonces eh, pero de nuevo yo de, yo soy growth pero yo no sé nada de marketing yo tengo a un tío que es buenísimo en marketing yo le voy picando le voy diciendo le voy mirando cuando digo que no sé nada yo hablo con mucha gente y me deja asesorar y voy probando entonces pero tenemos a, a, a, a los que son verdaderamente buenos en marketing en ventas lo mismo entonces bueno yo creo que iré evolucionando más hacia hacia ese ese rol pero incluso ahora ya a día de hoy yo ya no estoy en venta directa para nada, así que voy, pues voy evolucionando hacia grandes proyectos que hay o grandes cuentas B2B, pues ahí las voy siguiendo llevando yo, llegar un momento que ya no las llevo yo, que las lleve otra persona, entonces vas, eh, vas yendo hacia un rol más pues, inspiracional, si lo quieres llamar de alguna forma, en el que pues, tengo que transmitir una visión y una pasión por, por un proyecto eh, que muchas veces es visión, todavía no existe nada, es, es, tienes que creer en algo, ¿no? Qué bueno No sé si eso te, te responde, pero sí, yo es cada vez como lo voy analizando más. Eh, afortunadamente, cuantas menos cosas haga yo mejor, eh, porque ya casi se me olvida hasta meterme en un exter. ya a veces no sé ni meterme. Y, y te sientes un poco, cuando empecé pro, me pasó, me tocaba ponerme a hacer las presentaciones o hacer... O no, y me sentía lento, eh, porque los últimos años en Group Pro, claro, ¿eh? yo no lo hacía nada. Eh, y a veces te la sensación de que no haces nada, pero te das cuenta que haces que todo encaje. Y es algo tan intangible que cuesta de, de digerir y... Ah. Y sí, poner a la gente a, a remar en esa dirección. No, no pues esa parte es súper importante porque al final tienes una visión global también. Y eres el que puede, esto es como un águila, ¿no? El águila ve lo que pasa abajo, el que está abajo no lo ve. Entonces al final puedes ver, oye, pues hay, hay dos partes de la compañía que a lo mejor no están 100% alineadas o está pasando algo que puede generar un problema. Yo creo que ahí el, esa visión, esa perspectiva desde arriba alineada con la visión siempre aporta mucho valor. Sí. Y conseguir que se alineen todos, ¿eh? porque al final el que haya la comunicación necesaria entre las distintas líderes y luego entre el resto del equipo y ir empoderando cada vez más a la gente, es algo, vamos, tienes que estar constantemente en comunicación con todos y en constante, a veces me siento político. Digo, hago, hablo mucho y no, y, no, y no hago nada, ¿no? Digo, qué mierda, ¿no? soy es tan político. Pero, pero es verdad, tienes que estar constantemente eh, empujando hacia porque esa transformación. Para que pase la transformación yo no la hago. Yo tengo que hacer que la hagan. Eso es. Y cómo consigues que la hagan a base de pues, de, de, de conseguir alinearnos todos, tío. Es, es un rol que es acaba siendo muy intangible y es difícil de saber. A veces me digo, oye, yo pienso para adentro, ¿qué es lo que hago yo bien o qué es lo que no hago bien? Y para pensarlo, y a veces que me cuesta entender de saberlo, ¿no? Pero digo, bueno, algo, algo bueno de estar haciendo. Y, y, y te convences a ti mismo y, no, y sabes que algo bueno haces, pero no, no sabes el qué exactamente. Sí, yo soy mucho el emprendedor también de, oye, te levantas todos los días a intentar hacer lo mejor posible, a veces estás perdido y no sabes ni lo que estás haciendo, pero en el fondo estás aportando... Pero bueno, es tener esa perseverancia, paciencia, ese lo has dicho tu optimismo y creer y empujar y, y pasan cosas, ¿no? Pero es que es muy fácil levantarse un día y abandonar porque no sabe uno ni lo que está haciendo. Perseverancia y paciencia. Yo creo que has declarado con dos: la constancia, la perseverancia. Y yo, incluso cuando a la carrera, yo era de los que estudiaba cada día, boom, boom, boom, boom, martillo pilón. Tío. Yo no, no paro nunca y no paro nunca. Eh, entonces, sí, yo creo que es clave y no tirar la toalla, porque el que gana es el que sobrevive. Sí. Porque si sobrevive, quiere decir que ha algo bien para poder sobrevivir y además que te sigue motivando el otro proyecto. Porque yo lo siempre digo que si no me gusta lo que hago, ¿por qué lo voy a seguir haciendo? ¿no? Y si no, seguir aprendiendo cada día y. Pues sí, la verdad es que tienes que tienes que estar ahí al pie del cañón todo el día, tío. Yo soy un empujador. Cuando me preguntan qué haces, yo solo empujo, tío. Tiro el carro y empujo. Eh, y esto es lo que, lo que no paramos de hacer los emprendedores, yo creo. Justo, justo, levantarse todos los días y empujar. Pablo, conectado con todo esto ya para ir cerrando... ¿Cómo has tenido tú que ir creciendo? ¿no? Por, por lo que has dicho, tú has pasado ya toda esa etapa de Growpro de, desde, desde crearlo, que no sabíais ni lo que ibais a hacer, dar con la idea de crearlo, lo que has dicho, hasta una etapa final de Growpro donde ya erais muchos y ya no estás en la ejecución y ahora has vuelto a empezar eh, de cero. Entiendo que tú a nivel personal te has tenido que ir transformando y aprendiendo otras habilidades. ¿Cómo ha sido esa transformación de Pablo? Pues sí que es verdad que cuando el momento en el que me... De me acuerdo, 1 de abril, fue mi, mi día último día en GroPro, ¿no? Oficial. Y yo me acuerdo de sentir... Y sí que será que en marzo ya estuvo un poco de transición y estuvo un poco menos al 200% que está siempre, ¿no? Y era una sensación rara decir, wow después de nueve años yendo a un ritmo que no ha parado. ¿eh? Yo, en, en GroPro tuve dos hijos que es que no tuve ni un día de baja, por decirle, ¿eh? yo me pues, de acuerdo estaba casi en el paritorio de color de A cabo del año 3, después de tener mi primer hijo y una crisis que casi nos toca cerrar la empresa. Me acuerdo que fui 10 días a subir el base camp del Himalaya y fue me fui a un lugar donde sabía que no me podía abrir el ordenador, porque si no es que no paras nunca. Entonces, para mí ese, ese aprendizaje de saber cómo desconectar, saber cómo recargar, saber cómo poner cosas en perspectiva, decir, oye, que la vida no es, la, la, la empresa no va de un día para otro, de pensar más a largo plazo, más, eh, pues eso, tío, ver las cosas en perspectiva. Para mí ha sido una de las cosas que más ha evolucionado y que yo creo que más aportó a la empresa. y Sobre todo si lo, lo comparo con Michael, para mí uno de, las, uno de los mayores challenges que nos sé si decía antes, que era, ha sido la gestión con Michael de cómo gestionarlo y cómo hacerle ver cuál es la realidad de la empresa. Es decir, tío, que nos vamos a equivocar muchas veces, que vamos a fallar mucho, que lo que importa es que nos mantengamos unidos, o sea, que nos mantengamos. Y para mantenernos nos tenemos que querer o por lo menos querer seguir juntos. Entonces, el ir gestionando, el, y lo mismo con el resto de, de, de, del equipo, o sea, el equipo directivo de Prop Hero, ¿no? Es que no paran de llevarles ofertas, tío. Todo el puto día les están llamando y este y el otro. Entonces, ¿por qué se van a mantener en Prop Hero? Es lo más difícil que hay ahora, retener ese talentazo. Entonces, ¿cómo lo retienes? Pues que les encante el proyecto. Obviamente que estén bien remunerados. Que, pero no es lo único. Al final eso acaba siendo... Eh, un factor como le llaman el higiénico y lo otro, ¿no? Pero bueno, acaba siendo un factor que no es el principal, es que se sientan parte de un proyecto increíble, que les encante la gente con la que están, que cada vez que entra alguien nuevo, que también se sientan atraídos por esa persona y dicen guau, estoy aprendiendo de esta persona, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde evoluciono yo? Cada vez más es hacia crear. Yo estoy creando ese, ese entorno donde todo el mundo es una pasada y todo el mundo está remando y, y aunque seas... Esto no quiere decir que haya estrellitas, ¿eh? Cada uno es... Increíble, pero todo el mundo rema y si hay que bajar al barro se baja, y yo el primero. Y esto que no nos pasa, que no, nunca estás ahí arriba, ¿eh? o sea, siempre hay que estar con los pies en el suelo. Entonces, yo creo que esto lo mantenemos mucho e irá evolucionando cada vez más hacia eso, hacia poder transmitir eso en la empresa y asegurarme que. Corti, creo que se ha cortado. Sí, pero te he te, te, te escuchado al final. Se, se, se como, como ha ido un pelín la conexión, pero perfecto. Nada, eh, luego, luego lo corto aquí. Eh, mira, Tiro, siguiente pregunta y luego lo enlazo bien. Eh, Pablo, ¿y hábitos que tú tengas en, en tu día a día que te, que te ayuden un poco a, a, a sobrellevar la, la, la tensión, el estrés y a, y a estar más a tope? Porque tienes un nivel de energía muy alto, pero seguro que eso hay que trabajarlo de alguna forma. Muchísimo, sí, sí, sí, no, Y además, yo hay una cosa que en Australia aprendí mucho y es eh, todo el tema de yoga y meditación. Yo eh, he practicado yoga durante 10 años en Australia, pero vamos, tal vez 5 o 6 días a la semana, pero un yoga de estos que sudabas más que en cualquier partido de fútbol que he jugado en mi vida. Y, y sí que es verdad que el yoga ahora lo he perdido un poco, pero la meditación la sigo haciendo. Y yo lo llamo siempre eh, el secret weapon. O sea, es, una, es un arma tío que todo, está al alcance de todos y, aún así, poca gente la hace. Y yo, pues todas las mañanas lo primero que hago es meditar 10 minutos. Bueno, y, no, y todas miento. O sea, intento hacerlo todas. O sea, a veces que lo intento y de repente me llaman uno de mis hijos, papá, no, no sé qué, y ya me ha cortado el rollo, pues ya empiezo el día un poco cruzado, pero bueno, no se puede hacer nada contra eso. Pero yo es una de las cosas que intento mantener siempre y coincide, y hablamos la otra vez de una app, coincide que las veces que más he meditado han sido las veces de mayor tensión y mayor estrés y me ayuda por lo menos a mantenerme un poco calmo, tío. O sea... Calmado. Entonces, para mí, eso es uno de los hábitos que, que además yo animo mucho a la gente a hacer. Además, con cualquier aplicación de esta se puede hacer y son 10 minutos al día. Eh, para, luego, deporte a mí me ayuda muchísimo. Yo creo que si no me mantuviera eh, bien físicamente y, y regar el cerebro, me viene muy bien irme a correr o irme a jugar a tenis o hacer lo que sea para despejarme la mente a veces me lo veo cuando estoy con una tensión, me a correr pesado eh, y me tiene que mandar a correr porque es que si no corro, exploto acabo met... acumulando toda esta energía que la tengo que liberar y, y si no me vuelo loco. Y, y luego soy muy, vamos, yo no, pi... no perdono el tiempo con mis hijos, yo a las 6 de la tarde estoy en casa siempre y estoy con ellos y de 6 a 8 y media, 9, bueno, ahora no, porque ahora tengo otros dos bebés, ahora me toca hacer el vibrón también de las, pero bueno, pero mal, hasta las 8 y media, 9, y ese tiempo era, parecía con mi familia y no me lo, que si luego me tenía que poner por la noche a seguir currando, lo haré, pero no lo perdono nunca y no lo quiero, eh, y quiero que siga siendo así. Es una cosa que también en Australia aprendí mucho, que hay mucha más cultura, o sea, por necesidad, porque como ahí no teníamos chica que nos ayudara en casa o los abuelos, sí o sí a la sístima que estar en casa para darles de cenar a mis hijos. Entonces, y es de lo que más agradezco haber hecho y, y pasar tiempo con mis hijos y con mi mujer, obviamente. Qué bueno. Eh, hablando de tu mujer, y, y, y eso es algo que quería preguntarte antes de acabar porque lo has repetido en varios puntos, eh, se nota que tienes una relación muy especial eh, con ella y que te apoyas mucho en ella. Eh, y noto, eh, hay como distintas formas de ser emprendedor y gestionar tu relación con tu mujer. A veces es como, oye, pues prefiero no contarte cosas de curro y tienes como los mundos muy separados, pero me da la sensación que, que, que tú la involucras mucho en todo esto. ¿Cómo te apoyas en ella y cómo de importante ha sido para ti como emprendedor el, este apoyo? yo creo que básico. O sea, yo, si no fuera por mi mujer, no sería ni lo que soy ahora, ni mucho menos. O sea, y le doy gran parte del mérito de, de todo lo que he conseguido porque me ha, me ha ayudado a ser mucho más empático, a ser mejor mejor persona que al final te hace mejor empresario, eh, a escuchar más a la gente. Yo yo siempre estoy muy abierto a recibir feedback y lo agradezco mucho y agradezco cuando alguien me da el honest feedback, ¿no? De decir, oye, aquí todos estamos para aprender y mejorar, pero yo me... Una de las críticas que me ha caído siempre muchas veces es, yo soy muy directo, digo las cosas tal cual como las digo. Claro, aprendes que no todo el mundo sabe cómo recibir una, un feedback directo. No porque a mí me guste recibir lo que decir que a todo el mundo le gusta, claro. Entender ese cambio, y además de cuando vas a una velocidad tan rápida y sabes que tienes que tomar tantas decisiones y tienes que parar, a veces no te paras a pensar. Pues el poder, y también cómo ha evolucionado el poder, el aprender a poder parar, pensar y luego hacer, pues esto me ayuda muchísimo a mi mujer, es decir, tío, ser más empático, empezando por ella, ¿eh? también decir, oye, vale, es que no te comunicas, qué tal, no sé qué. Entonces, para mí, y entonces yo ahora ya llega un momento que cada vez que tengo que igual incluso mandar una comunicación a toda la empresa importante del 2023, la visión, no sé cuántos, yo se lo mando ahí a primero el vídeo. Sofía, ¿qué te parece? Cuéntame, tal, no sé qué. Y ya me dice, pues esto, lo otro, tal, no sé cuántos. Eh, y ni qué decir cuando, pues, ha habido, siempre hay movidas internas en la empresa. Oye, ¿cómo gestiono esto? ¿Cómo gestiono lo otro? Entonces, para mí es mi advisor estratégico número uno y además personal todo, pero no podríamos trabajar juntos en la vida. O sea, y eso lo tenemos claro los dos, o sea, juntos pero no revueltos. <risa> si trabajáramos juntos no estaríamos juntos ya de, de ninguna de las maneras. Entonces, sí, sí, yo 100%, creo que es, eh, vamos, pilar básico y de hecho vamos ya es igual de cofounder que yo eh, de, en Pro Hero en Grow Pro y Goico lo sabía igual o sea que y Michael también lo sabe claro, está claro que los problemas se los come igual que tú no porque al final al final salpican mogollón sí sí, los sufre igual eh, y además eh, que además cuando haya habido que tirar del carro yo en Grow Pro pues igual de eh, los dos o tres últimos años yo tiraba más porque aparte ya te encanta trabajar y también es pues tiraba yo más de carro familiar y cuando le ha tocado tirar más a ella, yo se lo he dicho, Sofía, yo ahora estoy con esto, que vamos a un ritmo que es que no me lo aguanto ni yo, eh, necesito que tires tú más y ya tiraba del carro también, entonces también ahí, eh, es un apoyo, vamos, incondicional o sea sí, sí, básico Mola, mola, buen trabajo de socios en todas las facetas Pablo, acabamos ya, eh, si alguien está escuchando esto, ¿le suena bien, a dónde puede ir para... para... Para in invertir inmobiliario gracias a vosotros. Cuéntanos un poquito a dónde hay que ir ahora. Bueno, eh, a través de la web siempre nos puedes contactar en eh, www.prophero.com eh, o punto .es, ¿vale? te va a redirigir la misma. Y a través de ahí podéis contactar. Eh, tenemos oficina en Madrid, pero bueno, trabajamos en remoto. Yo personalmente vivo en Barcelona. Entonces, bueno, estamos en LinkedIn, también podéis encontrar, como a través de Pablo Gil Brusola. Y, y, bueno, pues ya te digo, cualquier cosa a través de la web o de LinkedIn siempre estamos ahí activos. Y ya sea para invertir inmobiliario, para emprender o para lo que sea, también me encanta. Una, eso es una cosa que aprendí hoy que me dice, vale, yo cada mes me propongo hablar con algún emprendedor joven, tal, no sé, que esté empezando, para ayudar y, además, mantenerme yo eh, también todavía emprendedor. Porque es algo que no tienes que olvidarte nunca, que sigue siendo, una, vamos, pies en el suelo y cada día hay que remar como el día anterior. Y nunca confiarte, porque a la que te confías, te pasan por derecha e izquierda y, no, pues, y, y ni las ves pasar. Entonces, bueno, podéis contactar en cualquier momento. Y me encanta ayudar a, a emprendedores también. Se nota porque aquí nos has compartido muchas cosas. Pablo, muchas gracias por, por este ratito, por compartir tanto. Y que lo petéis mucho. Que la verdad que, que yo ya os había cotillado, pero no había entendido todo el modelo. Y cuando lo he entendido el todo he dicho... Ostras, aquí hay algo muy chulo. Así que lo petéis como, como es de espera. Muchas gracias, Corti, tío. Lo petaremos y seguimos disfrutando porque entonces aguantaremos. Si no, no se de nada, tío. Pero sí, te lo agradezco Y gracias por contar conmigo, tío, del podcast ahí que, que tienes montado, que es una pasada, macho. Nada, un placer. Que la próxima sea haya cuando os unicornios, que eso más pronto que tarde, que ya estéis por ahí. <ríe> un abrazo. Y todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.